Lecturas para susurrar al oído El príncipe Ye y los dragones de Shen Buhai. El príncipe Ye era famoso por la pasión que sentía por los dragones. Le gustaban tanto que los tenía pintados en las paredes o tallados por toda la casa. El verdadero dragón de los cielos se enteró de esto. Fue volando a la tierra e introdujo su cabeza por la puerta del señor Ye y su cola por una de las ventanas. No bien el príncipe Ye lo vio, huyó asustado y casi loco. Esto demuestra que el príncipe Ye en realidad no amaba tanto a los dragones, sino a algo que se les parecía. Lecturas para susurrar al oído